Ustedes plantean, y además lo hice su moción, regular el máximo de alojamientos turísticos de forma similar a como lo ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona la señora Ada Colau. A mí me preocupa que usted quiera convertir Granada en la Barcelona de la señora Colau. Ada Colau ha puesto el ejemplo de la señora Ada Colau y de Barcelona. Mal vamos. Con la señora Ada Colau en Barcelona lo que hay es impuestos, impuestos y más impuestos en el sector turístico. Y le digo más, titular de ayer, Ada Colau coloca a Barcelona en el ranking del turismofobia. Impuestos, impuestos y más impuestos. Pues he leído con detenimiento su larga moción, eh, lo cual es bueno, pues, la verdad me recuerda más a un programa electoral que a una moción.